El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La Editorial. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuestan claramente por un desarrollo a través de la energía limpia y renovable. Al mismo tiempo, vemos como contradicción que las centrales nucleares se están extendiendo en África. La energía nuclear no es nueva en África. En los años 50 ya existió el primer reactor nuclear en la República Democrática del Congo. Y hoy día eh, hay acuerdos nuevos que se están firmando. Rusia ha firmado un acuerdo con Egipto para construir la primera central nuclear egipcia. China ha firmado un contrato con Kenia con el mismo objetivo de crear la primera central nuclear en Kenia. Entonces, ¿qué significa esto a nivel mundial? Significa que los grandes poderes y las empresas apuestan por energía que da beneficios, aunque sea contaminante. Y sin embargo, está claro que África dispone de fuentes de energía limpia y renovable, además en abundancia. La responsabilidad de apostar por este, este desarrollo sostenible con energías limpias y renovables reside de nuevo en la sociedad civil, no en los gobiernos ni en las empresas, que no lo van a hacer. La sociedad civil debe apostar en su consumo de productos y de energía por la energía abundante, renovable y que respeta el medio ambiente. Depende pues de nosotros, podemos elegir. El desarrollo y el tipo de energía que queremos utilizar. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.